CG36, eficiencia y sustentabilidad La madre CG36 es una hembra capaz de producir el máximo de lechones por sí sola Utilizando la menor cantidad de recursos humanos y materiales Es una hembra dócil, autónoma, robusta y fácil de manejar cuidando sus lechones naturalmente con leche materna hasta el destete, produciendo animales altamente eficientes. Lechones uniformes y vigorosos, 16 tetas en promedio, baja mortalidad de hembras, excelente calidad de carcasa y conversión alimenticia.